que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevara la violencia. Yo voy a llevar a la agresión enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Hubo como cierta. una. Una especie de simplemente ver los, los hechos de mucha gente que incluso simpatizaba y posiblemente en otras circunstancias se hubiera movilizado en favor de Evo Morales. Pero había una especie simplemente de contemplación, una especie de duda. A mí me da la impresión que la idea de fraude que se fue trabajando, creo que desde el 2018, eh, generó una cierta desconfianza y si bien la desconfianza no terminó como eh, para poner en contra a esa gente del propio gobierno que había apoyado, sino generó una especie de parálisis. La desconfianza ante qué hago, hago esto o hago lo otro. Entonces, en esa parálisis, los otros movimientos aprovecharon para, para imponerse. Después de la renuncia del presidente Evo Morales, el alto se moviliza, ¿no? El alto, la gente sale a marchar, porque esa noche se hacen saqueos, hay quema de casas, instituciones. Y lo primero que se dice, lo, pre, lo primero que sale por los medios de comunicación, en discursos de analistas políticos, investigadores, un montón de gente es, ah, el alto. Son hordas de, de maleantes, de salvajes, eh, estaban en estado lamentable. Eh, un montón de adjetivos se lanzan, ¿no? Y a quien atacan primero es al alto. Y eso era, era un golpe Tremendo, ¿no? Porque la gente se moviliza, por, primero porque se quema la huipala y es algo que indigna a la gente. No solo se trataba de sacar a Evo Morales, se trataba de ir con lo que, contra, contra aquello que representaba a Evo Morales. Puede uno gustarles o no, pero por mucho tiempo la presidencia fue un espacio de privilegiados. Y entonces que Evo Morales esté ahí implicaba una ruptura con ese tipo de prácticas de reproducción social. Y algo que simbolizaba a las personas que tienen la misma procedencia de Evo Morales es la huipala. En cierta medida, quemar la huipala era una manera de escarmentar simbólicamente a quienes se habían atrevido a, digamos, debasar ciertas jerarquías sociales. ...que habían desestabilizado el orden de, de, muchos, de, de grupos elitarios. Porque la huipala no representaba un partido político, la huipala representaba a la gente... ...que se identificaba con algún pueblo indígena, ¿no? no solo el aymara o quechua. Entonces para la gente era como que, y lo dice testimonio en, en de las compañeras, era como si nos quemasen a nosotros. ¿no? Eso primero. Segundo, la gente se moviliza porque viene indignación, porque previo a la renuncia de Evo Morales... En Santa Cruz, en otras regiones, se agredía a la gente eh, de Tez Morena, a la gente con rasgos, con ciertos rasgos característicos de los pueblos originarios, a las mujeres de pollera. Se ha agredido. Entonces la gente se sentía muy molesta. Una vez que se da la denuncia en la quema de la Huipala, creo que los sectores que habían encabezado esas movilizaciones. Creo que ven como innecesario ya disimular su racismo Y habían logrado su objetivo, sacando Evo Morales Ya tenían a la policía de su lado, ya tenían al ejército de su lado Por lo tanto, ya no, ya no necesitaban disimular su racismo Para sumar a sectores que antes habían logrado sumar Y con este otro argumento o esta otra narrativa que sale y Que dice que los del alto son los salvajes, son los violentos, son hordas Era lo peor, entonces la gente se moviliza y hace marchas desde la ciudad del alto, desde el extremo sa, la, la zona de Samo de Ventilla, desde los extremos del distrito 8 salen yo te hablo del distrito 8 porque ahí yo vivo entonces del distrito 8 salía la gente se, se juntaba en extranca, intentaban hacer cabildos y la consigna era ir a decir que no somos lo que se ha firmado que se respete el proceso constitucional la asociación constitucional y, y, y bajaba la gente Y bajaba no armada de nada Sino un palo en el que amarraban su huipala Porque era como la consigna De que todos deberíamos portar huipalas Todas las casas han puesto huipalas Y bajaban así Gritando y decían que ellos no son violentos eh, que, que no están de acuerdo en lo que está pasando Que se respete la huipala Porque la huipala no es de un partido, sino es de, no, de todos los pueblos indígenas, entonces las marchas eh, no tenían otro carácter. Yo creo que estaban, estaban leyendo en ese tipo de manifestaciones un, eh, un ataque contra, contra ellos mismos, les estaban diciendo con la quema de la huipala que no iban a ser reconocidos como iguales. Los levantamientos populares en el Alto, el 2003 y el 2019, presentan varios paralelismos. La guerra del gas, como defensa de los recursos naturales para el goce de todos los bolivianos, fue el inicio de las transformaciones sociales que vendrían, mientras que el 2019 fue la defensa de aquellos logros que se habían alcanzado en los años anteriores. Ambas fueron movilizaciones masivas de vecinos de aquella imponente urbe, dispuestos a enfrentarse a las fuerzas militares en nombre de sus reivindicaciones. Ambas fechas también dejan un doloroso saldo luctuoso para la ciudad en forma de víctimas de la represión estatal, memoria histórica y duros aprendizajes para las próximas generaciones. Y como un eco histórico, el intento de los gobernantes y medios de comunicación de criminalizar a los ciudadanos que resistieron en ambos contextos. Yo la escuché por lo menos en 2003, la primera vez, la frase, ahora sí, guerra civil. ¿no? Pues esa fue uno de, de los gritos de guerra, entre comillas, que se daban en esas movilizaciones. Y por lo menos en aquel entonces, yo lo recuerdo, era una cosa que la gente decía como, no en sentido literal, sino más bien en un sentido de, ahora estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿no? Ese era más o menos el sentido. Ellos estaban diciendo que no, no, iban a, no, no iban a tener miedo si salía el ejército, había salido en el alto. Yo creo que el, el 2019, cuando se retoma esta frase, tiene más o menos ese sentido, que estaban dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. Eh, pero era otro contexto, había, había otra situación, porque a diferencia de, del 2003, la, las masacres, la manera en que se manejó las masacres, el discurso que se construyó, la, eh, la forma en que se presentó a las, a las personas y cómo se fue difundiendo esa información, generó ya sobre un escenario de desconfianza de la propia gente, un cierto temor y miedo a participar. Antes del 2003 había un estigma y ay, todavía se mantiene en alguna gente, ¿no? ¿Cómo vas a ir al alto? Esa ciudad es peligrosa, te van a robar, hay maleantes, hay todo esto. Y mucha gente que, te estoy hablando más o menos del 80, al 90, mucha gente decía, no se sentía orgullosa de vivir en alto, ¿dónde vives? Yo vivo ah, en La Paz. Fácilmente no decían que eran del alto, había una identidad del alteño como que, pisoteaban por todo lo que pasaba ¿no? y era como el patio trasero de la paz, desde el 2003 eso cambió para muchos se sentían orgullosos de vivir el alto, porque el alto ha dado sus muertos, el alto ha resistido cuando CUNY los ha mandado a masacrar, el alto se ha organizado, entonces la gente tiene un sentido de identidad muy fuerte y el 2019 que vuelvan a repetir discursos racistas, discursos cursos que te discriminan que te hacen menos no era justo tras el derrocamiento de evo morales el 10 de noviembre Janine áñez es seleccionada para asumir la presidencia de bolivia por fuera de los marcos constitucionales el transcurso de su ascenso fue una afrenta directa a los pueblos y naciones indígenas y logros conquistados en los últimos años se quemaban huipalas en distintas ciudades de bolivia y su llegada al balcón presidencial tuvo como encabezado la biblia retorna al palacio de gobierno cuando asumió la presidencia Yanine Áñez fue peor, ¿no? la gente se sentía indignada porque no se había respetado un proceso que se ha construido, no, no en los 14 años, sino un proceso que viene de data incluso desde la constitución de nuestro país, ¿no? cuando se fundaba Bolivia y cuando eh, eh, la primera vez que nos negaban a todos los pueblos indígenas el derecho de participar, de ser reconocidos como ciudadanos. Entonces ese era como un antecedente y posteriormente como nuestros abuelos, bisabuelos han sido tratados por los patrones, cómo han sido excluidos, cómo se les ha querido quitar sus tierras. Entonces venían representando todo eso, ¿no? esa carga histórica de conquistas a lo largo del tiempo, desde el derecho a educarse, desde el derecho a participar, de votar, de ser elegido, de poder entrar a la escuela, a la universidad. Y tú sentías en ese momento esa rabia de, de que estabas perdiendo algo que tú has luchado, no solo tú, sino tus antepasados, tus abuelos, y que, que sentías que se estaba yendo de las manos y era el momento, incluso una señora me dijo si tengo que morir, Bueno. Yo no creo que en la historia la gente que ha sufrido violencia, explotación, segregación no haya tenido capacidad de organizarse y responder en determinadas circunstancias. Tal vez muchas de esas explosiones ni siquiera han llegado a ser registradas, ¿no? Sin embargo, quienes sí han tenido la capacidad de manejar digamos, el aparato estatal, el ejército, y además no solo manejaron legitimar esas, esas medidas de violencia contra estas poblaciones, de eso lo hemos sido los que generalmente han, han dominado el país. Y entonces, en esa medida, lo que ellos han hecho se ha presentado siempre como actos humanitarios, como actos en defensa de la patria, y los que han sufrido este tipo de violencia han sido presentados más bien como salvajes, como personas que ponían en peligro la estabilidad del país. Me tocó ver a los militares disparar, a los policías botar los gases, ver a la gente corriendo asustada, ver a la gente botada en el suelo intoxicada por gases, ver a los hermanos heridos, intentar atender a hermanos fallecidos. Y eso realmente es duro, ¿no? Y, y, y terminar de vivir esta experiencia y llegar a mirar eh, la tele, los medios de comunicación, y que digan eh, que en Sencata, que, que estaban ebrios, que han agarrado dinamitas, que ellos se han matado entre ellos, para mí era indignante. Yo, yo recuerdo muy bien cuando eh, Arturo Murillo eh, habla de las masacres en Sencata, pone como eh, pretexto de que eh, los protestantes habrían derribado un muro con dinamita con la intención de hacer estallar la la planta, eh, la, la, la, la aseveración fue repetida por los distintos medios para mí, yo estudié comunicación social, nunca fui un buen alumno, pero una de las cosas que te piden es hacer parte y contraparte. Y había una contraparte, porque en los, en los medios, digamos, en las redes, circulaba imágenes donde la gente estaba desribando el muro con las manos, no con dinamita. Un periodista serio hubiera tomado eso como contraparte a lo que estaba diciendo Murillo. No digamos ya para desmentirlo, sino para poner una versión y otra versión, ¿no? y que la gente dé su, su criterio. Sin embargo, no se hizo eso. Todo aquello que desmentía la versión oficial del gobierno no era considerado, y más bien se reproducía lo que el gobierno estaba diciendo de los masacrados, a tal punto que había notas que aseveraban que lo que hubiera sucedido si se daba la, la, la, la supuesta, el supuesto intento de hacer estallar la planta de Sencata, o sea, dando por sentado de que era esa intención era real. Si no me acuerdo, si no me equivoco, este año o el año pasado, el, un informe de un grupo internacional eh, resalta que no había ninguna evidencia que mostrara que los protestantes tenían la intención de hacer estallar la planta. Y yo no he visto hasta el día de hoy que ningún medio de comunicación se haya disculpado por titulares respecto a ese tema. Por ejemplo, Página 7. Era doloroso escuchar esos discursos tan racistas hacia nosotros. Ah, por 50 pesos te has ido a vender para que te maten. ¿Cómo pues vas a ir? o cuando estábamos en plena planta de Sencata entre varias mujeres intentando recuperar el cuerpo de uno de los hermanos, los policías nos decían, ¿qué cosa están haciendo? Tres meses nomás va a estar esa señora. ¿Vale la vida de ustedes el Evo Morales? Váyanse a sus casas. Y pareciera que no entendían que la lucha no era solo esa, sino era otro. ¿no? Entonces era era tremendo escuchar de días posteriores a lo que hubiese pasado si la planta volaba, no analistas, investigadores, químicos, etcétera que entraban a, a decir la, el alcance que hubiese tenido la explosión de la planta de Sencata. Para nosotros era realmente doloroso de que nos vean de esa manera, no cuando en ningún momento la gente tuvo intención de hacer eso. La gente desde el primer día se organizó para hacer vigilias para cuidar los colegios con toda su implementación la planta desencata tras de, de, de, de, de la planta más este otro lado incluso hay otras, otros contenedores de gas unas bolas grandes y esas no tienen ni siquiera desguardo policial más arriba de la riel hay, una, hay el centro que produce energía eléctrica a base de gas si la gente hubiese tenido intenciones, estos otros lugares eran más accesibles incluso para hacer cualquier desastre. La gente no lo ha hecho. Las publicaciones que se han hecho sobre el 2019 tienen que ver más bien con las versiones que quieren justificar lo que sucedió. ¿no? Y son bien, eh, digamos, tienen un respaldo económico, mediático, etc. Y yo creo que haría falta, por ejemplo, no sé, si a la gente de Urupea se le ocurre hacer un texto de memorias de la gente que ha vivido ahí, porque eh, yo me pongo a pensar de aquí a 20 años, cuando muchas de las personas eh, ya dejen de lado este tema, pero haya gente que lo vaya recordando por investigaciones, ¿cuáles van a ser las referencias que usted va a tener? Precisamente las que el poder ha logrado establecer, pues, por el poder que tiene. Yo creo que en esa medida también hay un reto por construir, eh, mostrar la voz de las otras personas, las que han vivido a este, estos hechos y que no están mediadas por la, por la versión de quienes quieren justificar lo que ha sucedido. Nosotros hacemos una línea del tiempo a partir de la fotografía y el museo de la memoria, nosotros le llamamos, ¿no? eh, Lamentablemente de los hechos del 70, del 60, no encuentras mucho material, a no ser de los periódicos de ese entonces, y también hay periódicos con, que muestran solo lo que les interesa, ¿no? Y miras un poco, las fotos que hay son de masacres, Miras la de la masacre de San Juan y tú ves, los muertos son los mismos. Son indígenas, son gente del mismo color de tez, son gente que no tiene grandes riquezas, es gente pobre. Miras el 70 en las masacres en los centros mineros, las mismas características. Miras a, al 80, igual. ¿No? son gente, tal vez en el, eh, hay algunas diferencias por, en el, entre el 70 y 80 porque también se unen las, las clases medias ¿no? para apoyar eh, estos dirigentes que creían que era imposible hacer un mundo más igualitario y transformarlos y era gente que tenía recursos, que, que no era pobre pero creía en una sociedad mejor entonces ahí también tú ves gente que ha muerto por esta lucha del pueblo y que no es de ahora y, y, y es bien, bien irónico por eso para nosotros los, y la gente mismo mira no cuando mira este museo y mira estos hechos y mira cada momento llega el 19 y dice qué ve de común los mismos de siempre somos los que morimos dice los pobres los indígenas las mujeres somos los que sufrimos pero aquí en estas fotos no se ve a un Camacho ¿no? o alguien que tenga plata. No están en las fotos, somos nosotros, son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos usan como carne de cañón, porque siempre nos vamos a movilizar porque no tenemos satisfechas todas nuestras necesidades, porque necesitamos comer, porque necesitamos sobrevivir y para que nos escuchen y nos hagan casos, a veces tenemos que salir a movilizarnos y terminamos también así. Entonces es una mirada que hace la gente porque lamentablemente nuestra sociedad está dividida entre ricos y pobres y más, no, más somos los pobres. Así que nos toca ir a reclamar y como a los pobres nadie nos hace caso, tenemos que salir a marchar, movilizarnos y los ricos que tienen el control del poder estatal, que tienen las armas a su mano, pues mejor los callamos y los matamos. Y ahí aparecen los medios de comunicación, ya que no quieren matarnos, salen los medios de comunicación para decirte qué pensar, qué sentir, cómo actuar. Y la primera población a la que están atacando son los jóvenes. Y si a nuestros jóvenes no les trabajamos el proceso de memoria histórica, pues olvídate. Otra vez van a salir a defender la democracia. El desafío es que las personas, los actores, la gente que sufrió tomen la palabra y, y, y su, su versión vaya también ganando espacio tras de nosotros. Es una lucha por el sentido de lo que fuese esos hechos. Se busca apelar a, a la conciencia ...de los racistas para que asuman su culpabilidad y desde esa situación... ...puedan presentar un otro trato no discriminatorio. pero yo, Por lo menos desde mi punto de vista, no se trata de esperar... ...de que los que habitualmente discriminan se sientan mal por discriminar. No es un problema moral si siéntete mal porque tú me discriminas. Se trata de que la gente que sufre el racismo asuma el papel protagónico... Y ...se dé tú a tú frente a esos otros y de esa manera vaya desestructurando... ...en distintos ámbitos. Entonces es importante eso, trabajar con los jóvenes, eh, hacer entender que historia no solo es lo que te cuenta el libro, sino que la historia también está en tu abuelo, en tu bisabuelo, que tú puedes rescatar y deconstruir tu propia historia y hacerte parte de ese proceso histórico. Entonces es de conocerte a ti mismo como actor social y nunca ha pasado, nuestra currícula no te enseña de esa manera historia, historia solo es repetir hechos históricos, que no está mal, pero tienes que entender por qué ha sido ese hecho histórico. Con 11 personas y 78 heridos en la masacre de Sencata y 11 cocaleros asesinados en otra masacre perpetrada en Cochabamba días antes, la resistencia popular al ascenso de Áñez se vio ahogada en balas. Días después, el 23 de noviembre, como si de una declaración de paz tras una dolorosa derrota se tratara, el Pacto de Unidad se reunió con el nuevo gobierno para acordar el cese a las movilizaciones. Fue complicado, ¿no?, porque... Después del 19 nos tocó vivir pandemia y nos tocó vivir con un gobierno de transición muy fascista, muy discriminador y no podías decir ni hacer nada en esos momentos, ¿no? Y para ellos fue peor porque tenían que ocultarse eh, te estoy hablando del 2020, compañeros heridos que no podían ir al hospital porque no había médico que lo quiera atender, o si lo atendía, lo atendía tan mal que, que no se sentía satisfecho ni se sentía bien la víctima, ¿no? Entonces, hay compañeros que han tenido la bala por un año en, en, alojada en alguna parte de su cuerpo y que nunca los han atendido, hay compañeros que fueron detenidos y que han salido de la cárcel y que no han tenido apoyo ...psicológico, sus esposas cuentan y dicen... ...se levanta en la noche y grita y no sé qué hacer, decían... ¿no? ...entonces para ellos ha sido realmente bien duro... ...bien duro, porque no había médico, no había abogado... ...encima la pandemia nos cae y no podíamos salir a trabajar... ...no tenían de qué, qué comer... ...resistieron un año tremendo entre idas y venidas... ...tratar de negociar con el gobierno de ese entonces... ...alguna manera de hacer reparación... Eh, me parece que hicieron un, un acuerdo a esa vez con Áñez y con sus ministros, eh, pero no reconocieron que era una masacre, no estaba eso planteado, pero ellos siguieron en ese proceso. ¿no? El gobierno de Yanine Áñez estableció en un primer momento una indemnización para las víctimas a cambio de que éstas no acudan a instancias internacionales para denunciar las masacres. Luego, por presión, aceptó otorgar una ayuda económica sin condicionamientos. Durante el gobierno de Luis Arce Catacora, las víctimas también fueron beneficiadas con apoyos económicos y facilidades laborales. Sin embargo, todavía falta un largo camino para el resarcimiento, en especial en el clamor tan sentido de justicia. O sea, el que muera una persona, muchos, muchos discursos dicen «Ah, pero ya les han dado plata, ya les han dado esto, ya les han dado aquello». Pero nadie puede reemplazar a una persona, un hijo, un esposo… Un, un niño que ha perdido a su padre, ni siquiera ha nacido porque dos de las mujeres estaban embarazadas cuando murió sus esposos y ahora tienen a, a, a la esposa sola. Es decir, normalmente una de las mamás me decía, mis nietos le extrañan a su papá. Uno de ellos no lo ha conocido, los otros dos sienten la ausencia de su papá. No es lo mismo, nos han dado dinero todo lo que quieran, pero no es lo mismo. Yo hubiese preferido tener a mi hijo aquí al lado, loro todos los días, entonces es doloroso escucharlas a ellas hablar y, y saber que no podemos encontrar justicia. Yo no creo que el racismo se presente, digamos, de manera accidental, es un problema, un complejo psicológico, por ejemplo, se suele decir, para mí es un síntoma que algo está pasando en el orden social. El orden se está desordenando, y en ese desorden se presentan esas manifestaciones racistas. ¿Cuáles serían esos elementos de desorden? La composición del parlamento, que es una muestra de ese, de ese, de ese entre comillas, desorden. Uno puede ver el parlamento de los años 90, 80, y para, no, para no ir muy lejos. Uno puede ver eh, el gabinete ministerial de Áñez, Comparar con los gabinetes que fueron de Evo y de Arce. Y va a encontrar, claro que hay diferencias. En el de Arce y en el de Evo había más matices. Entonces, eso te muestra que... Me... Se han, se han, esos cambios que se han ido generando, puede ser en la participación política, pero también en el tema de la riqueza, los sectores no tradicionalmente ricos están se están enriqueciendo, están comprando propiedades en otros lugares, eso genera incomodidad. Esos cambios para mí eh, condicionan el tipo de reacción que hemos visto en el 2019, la violencia, el racismo exacerbado. Eh, por eso decía, yo no creo que el 2019 simplemente se haya tratado de de un hecho contra Bobo Morales, contra su gobierno, la quema de la huipala es simbólico. Pero además, es curioso que quienes con justa razón han dicho que Evo Morales no ha respetado la constitución y un referéndum, me parece un argumento válido. Pero luego pasaron a decir, de, no respetó Evo esto, nos respetó lo otro, a decir 14 años de dictadura, que ya no es lo mismo. ¿no? Esos 14 años de dictadura es precisamente tratar de descalificar ese periodo de tiempo en que ellos mismos se vieron desplazados de muchos espacios. Entonces de lo que se trata es eso, de que los están desplazando.